Ciudadanos denunciaron este lunes un hoyo que fue creado por INAPA en la avenida Libertad Entrando al sector Espínola Para supuestamente corregir el problema de agua potable en esa barriada Pero fue mal tapado por lo que ahora se ha convertido en un peligro para los conductores Hay en todo, en todo fue pues ese hoyo hoy, uno hoy, ahí Entonces Ale tanto que habló y no tapó ese hoyo Cinco accidentes vieron anoche ahí hay gente en el hospital, interno que vengan a resolver eso rápido. Imagínate cómo estamos viviendo esta historia de juego con, con este gobierno, los ladrones, que lo que hay son, son un grupo de ladrones. Oh, claro que sí. Lo, lo hicieron, lo dejaron ahí, ahí cada rato viene un carro y choca y nosotros los motoristas, cuando viene a ver si el agua sigue, nos vamos a zambullir ahí. Bueno, eh, fueron la gente de Inapa que vinieron ahí, hicieron, cavaron y no encontraron el tubo, no sé qué, no sé cómo que son esta gente, porque cómo no van a saber dónde ese tubo, dónde ese tubo está, vienen, hicieron ese hoyo, entonces dejaron el hoyo ahí, ya es un problema ahí. Macorís, porque mira eso, tú vas a otro pueblo y eso no da gusto en los otros pueblos, la calle buena, es una avenida principal que cualquier moto puede matarse o un accidente o algo. Y tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.